Me tomé hartas fotos ese día. Me sentía lindo y cómodo conmigo mismo. Hoy las veo y añoro tanto esa seguridad. Aunque fuese solo entre cuatro paredes. Aunque fuese solo hasta que mi disforia me lo permitiera. Hoy no gozo de esa seguridad en ningún momento. Voy entendiendo que todo lo que digo es pasajero. No es un instructivo por seguir. Mucho menos una sentencia de la que no me puedo liberar. Es todo un pensamiento pasajero. Una reflexión que quizás sirva como consejo para algún leo del futuro, que pueda encontrarse en algún lugar más oscuro que este. Ese día me sentía bien. Hace un año y medio me sentía bien. Me estaban inyectando por primera vez. Una de las grandes ilusiones que no logré evitar fue pensar que una serie de inyecciones solucionaría mis problemas. Y ojalá fuese tan fácil. Mes a mes, me voy dando cuenta de que, así como logro tranquilizar algunas inquietudes, siempre nacen otras nuevas. Y así es como surge la pregunta, ¿lograré vivir en paz con mi cuerpo algún día? Creo que no, creo que es una pelea que debo dar a diario contra mi anatomía, mi mente y las expectativas ajenas, así que espero pronto reencontrarme con esos días de seguridad y alegría, porque ahora sé que existen, porque los viví, y por más pasajeros que sean aquellos momentos de optimismo, hacen que valgan la pena tantos años de penuria.